Venga, ah, ¿tú le te te bien? Eh, uh, a la gente de las divisiones y pónganlos de civil hoy. Listo. Entendido, mi compañero. Para que no ocupen espacio de la policía a ustedes. Vale. Ordena, a mi general rollo. Eh, <risa> ustedes varían. No, los no. escalarios varían ya. Cañas. Máximo. Y dime. El símbolo de la pared. ¿Qué te, qué te emite? Eh, no sé de qué me hablas. El símbolo de la pared de aquí al lado A mis... ¿Cuál el símbolo? Oh, oh no, oh no Ustedes <risa> se imaginan la mezcla de eso Con eso Uy, apá ¿Dónde estás? En el baño Ah, vale, eh, vamos a patrullar ahorita, ¿no? Sí, obvio Vale, te espero. ¿Dónde estás? Estoy acá adentro, esperándote. Uy, uy, ¿Dónde? Yo también estoy aquí. Max. Venga. ¿Está bien? Ah, lo... Eh, uh, a la gente de la CIGI sí. y pónganlos de civil hoy. ¿Listo? Entendido, mi capitán. Para que no ocupen espacio de la policía ustedes, ¿vale? Cuéntele, mi capitán. De de mi capitán? Vale. Creo que ahí va a entrar... Bonka de civil. Papi. Tras usted iba, yo ya venía. Ah, venga, venga, venga. Conoré, ¿cómo está usted? Exactamente. Ay, ese man es muy chistoso Uf, ordena eh, mi general Roballo. Eh, Ustedes bañan, no Ustedes bañan ya ah, eh, no. Finishing, papi Ahí ah, no, muchachos, Pónganse en los 3D Y creo que ahorita entra Roballo. Eh, pónganse en los 4D Civil Y sigan haciendo A la orden de inteligencia Ya Rubio ya sabe Cuál es nuestro pez gordo en ese momento, ¿cierto? Copy. Entonces por favor cualquier cosa que necesiten, por favor anden por ahí, si necesitan la plata de ustedes yo la tengo, vale, a ustedes no les hago la plata, o si ya leí la camioneta, falta la de ellos. ¿Cómo? Sí, que le eh? dan camionetito, uy, sí. ay mi hijo, mientras usted llegaba acá yo ya hacía vueltas. Pues, entonces oh, wow. si quieren, se, se salen, se ponen a decidir y se van para la radio de, de la Cijin, yo ahorita les caigo ya, listo. Pues se le miran para vale, pues, muchachos. Señorita. Eh, recién eh, fue... 10-4, ¿dónde está? Nos vamos con trajes higienitos. Sí, sí, sí, ah, sí, sí, no. sí. Pues anden solo con el chaleco y Ante, yo. Yo tengo guardado mía. y Porque la, y la el máscara. Exactamente, pero fuera no de, de servicio, no que ocupen el espacio que es que de listo. policía hoy. Entendió. Listo, vale. Listo, eh, mi general. Pues Espere que... Dame canche ni guardado. A tres hermanos gemelos, pues tengo que hacer de presentar, porque uno de ellos se mató por. Channel switched. ¿Qué pasa que no lo veo en radio? ¿Qué pasa que no lo veo en radio? ¿Qué habla tonto? Muévalo, muévalo, hermano. Cuento 3 ya está formando ahí frente a la camioneta. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que ruido es tan rápido. Ah, no sé, compa, no sé por qué pagan tan poquito. ya no está con Ruiz, ¿qué pasa? ¿Que no está en radio? Ah, sí, ya se la comunicó mi agente. Eh, Catalina, que te metas a Sijin. Voy, voy. User joined your channel. Ah, yo sí soy tontito. Ah, me tengo que dar la vuelta nuevamente. a meter la plata al banco Ah, vale ¿De quién es la camioneta negra? Mira, mira, mira, mira. Ah, la tienes unida Uy, yo no me acuerdo si esta la tengo uneada Espera, mira oh, vaya, Uy, tío. que ¿Qué chiquito es? dice Uy fue para está como que loco, que loco. no es yo puse una tapa en, en la jeta Oh, si sí, la te gusta, no. Uh, está como loco, man. Pero no te va a cambiar. Nada, no, le saca la. Saca la que ustedes tienen tu miedo. Va, de eso, loca. Ahorita saco la TNX cuando entre Figueroa. Eh, creo que no me puedo subir. Oh no. No. Oh no. no. No, F. Le cambiaste de marca a la camioneta. <risa> no. Ahora parece Bugatti. No, F chiquillos. ¿Qué pasó? Se bloqueó esta vaina. Pero bloqueaba y que la Bugatti. Ah. ¿Es la suya? No, ya la guardé Pues sáquela Uf. O no puede, tonto Tan directo Uf. A mí todavía nada que me dan el rol de... Pues. De agente Pídelo, pídelo a mi capitán Pues se lo he dicho varias veces, pero dice que le dice a César y... No, pues ya él no existe, básicamente Oye, entonces no había una... No, vamos a una probar. Boleta. Venga, vamos a probar ahí en otro lado. Y puedes sacar la camioneta. Hágalo. Esto no está tuneado ¿verdad? Este sí. Pues tíntele más esas ventanas. No tiene para más. No, qué boleta andar con esto. Uy, como que se la pela, no pues ahí lo está viendo, él es mi moto Mira a ver si puedes sacarlo. Uy, si me bajo aquí Ajá. Que todos me vean Ya está un huevón La misma vaina y Quítese el chaleco La máscara ¿Que le guste o qué ¿De que me acabo de perder? Le digo que se cambia y se empeloto todo ¿Qué la sa Si, sa ya la saque Entonces Kata bájate y nos pasamos al otro otra camioneta El que yo tengo si es de gente de bien, el de Bon no pero traiga la camioneta Eh, si, sí, trae la camioneta Para acá, para no mi espacio imbécil Es tan grosero <ríe> Ahí estoy, ese camino aquí ¿Todo bien? Eso, listo, listo. Sí, si me estaba poniendo la... las cositas que me hey, qué tal, Navi? Navi, si sí, esta es la fonda, ¿cómo estás, amigo? Bien o qué? Bienvenido, ¿Y se mis chiquitos. No, bien, mi capitán, aquí dándole. Vale, entonces pendiente y marica, después tengo otro... madera orina, uy, como gracias. Ay, perdón. Tengo que ir al baño, Ruiz. Se pues está haciendo popis. No, chichi. <risa> chichi. Eh, Entonces colaboren... No, no alcanzaste. ...y si hago pues ya saben cómo andar ustedes tres listo. Entendido. Y si entra perro gallito, pues anden los cuatro. Traten eh, de, ya saben, eh, hacer la investigación. Si ya saben dónde listo listo, Ruiz. Sí. Vale, pues los dejo entonces. cualquier cosa me escriben. Entendido. ¿A quién le tenemos que hacer investigación? No sabes. ¿tú? Ah... ¿A quién? en que sala poner, <risa> ¿Al rosadito, Nora? Ah, y tenemos que ir a la alcaldía Ah, verdad Pueden enviar el mensaje si están a Marley? ¿Qué mensaje? Si hay alguien que atienda allá sí, sí. Sí, Que sí, sí. ¿Y, y cómo lo enviamos? Sí, bueno. Como anónimo, como Twitter, ¿cómo se envía eso? Ah, pues, como, policía. como policía, sí, como policía. Ah, yo no sé enviar mensajes de policía. Eh, es la, policía. Eso. Nada, y como se ve de donde vengo, viene a Wipe. Pues no hay mucho que hacer. Uy, compa, pues. ¿Qué le digo? Aquí hay más de 60 conectados en estos momentos. Y, se puede ver eso por ahí. Chimbita, va bien. Sí, di que. No se envió. No se envió. ¿Cómo no? No. ¿Lo mando yo? Mándalo, mándalo a ver. No se envió. ¿Qué mando? que si le encargaba la alcaldía ah, está disponible. Si me tachan la alcaldía ahí... Uy, ¿cómo hace eso? Ay, no, F, compa. F compa Uy, porque F. aparece el, el capitán con... sin máscara y con máscara Uy, no sé, eso se ve bastante sospechoso Lo investigamos a él? ¿Será? <risa> a ah, ver, a los de la limo Oye, está hecha en la alcaldía, vamos para allá Listo. Ah, oh, gente no, no atiende a nadie, no camella. Creo que no se envía porque no estamos en servicio. Oh, sí. En servicio? No. no. Nos dijeron que no, que no entramos en servicio. Pero es que cuando entran como si no se marca. Sí, sí, sí se espalda. manda. No. Que sí que no, o sea, sí si sí sale que entra en servicio, pero no queda como policía. Lo que les quiso decir es que no queda como policía ahí en el registro de cuántos policías hay. No, pero a nosotros les digo que no entráramos, o sea, que fuéramos Exacto. fuera de servicio, que estaríamos de servicio y, y así, así es, ad tonto. además yo no tengo rol de agente, tengo tengo de patrullera, así bachillera. Es. Yo tampoco. Yo tengo de agente de SIGIN. Sí, ¿Hace cuánto les dieron eso ¿Okay? Nunca Uy. me han dado el, el... rol que es. No, papi, nunca viene. No, ¿qué le pasa? Eh, todavía no. Ah, no, sí. Hay una en, me en mecánicos, pero creo que no, no va a ser nada importante. Debe ser alguna de un vehículo. Pues igual, ve tachando, porque a mí no me sale nada, así que no sé dónde coger. Eh, pues vamos a mecánicos así, por ahora. No, es que mira, ay, hay 70 personas y 30 son policías. No pues ni modo. No como hace ahí. ¿Cómo? ¿Tiene un oficial? ¿Qué pasa? Es lo que publicó la policía. Ah, vale. Pero de verdad no hay nada, creo que no va a haber nada. No hay no veo ni 20, ni nada. ¿Será, será que sí existe en servicio? A ver, ¿sí? ¿Es en servicio? Se supone. ¿Qué fue eso? No sé, yo no fui. Bueno, y entonces, ¿cuál es la investigación? Mm, hay un robo de auto, pero... Pero no parece. Ah, hasta aquí. ¿Dónde? No, es aquí a que lleguemos. espera, hay algo aquí. Ah, el robo de tienda. Igual podemos esperar afuera hasta que terminen para procesar, ¿no? Sí, Chip. Pues por lo menos... Hola. Estoy algo... eh, trabajando. ¿Y tú? Dime, dime. ¿Cómo? ¿Y eso? Cuando te ¿Por qué no me dijiste antes? Y no es... Nada. ¿Y eso? Pero, ¿y cuándo vuelves? ¿Y te vas ya? Vale, no viene un familiar tuyo. Pero no, no, no vuelve ningún familiar tuyo o algo, ¿no? Ah, ah, bueno, y... Pero de otra parte sí. Ah, bueno. Bueno, no, pues que te vaya muy bien. Y si sigues ahorita más tarde, si algo te... Te visito o algo. Es que estoy ocupada en trabajo. Dale, dale Chao Ya llegó la poli ¿Cómo, Como que ya llegó la poli ¿Te vas a ver algo? No Tampoco Vea, eh, apagás ah, sí, las luces Ay el águila pasó aquí al lado. uy se chocó o se siento. No la vi Y desde aquí si ¿sí ves A los polis Y sí, véalo, véalo ahí, si ¿Sí lo escuchas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí lo escuchas? Sí, sí, lo escucho, lo escucho ¿Dónde está? Intenté, no lo <risas> intenté ver con el celular y, y nada, no se puede Nada, ah, no se ve nada No No, es que oh, no, sí ya me no. di cuenta, uh -huh. ya uh -huh. veis. Si guardas el auto para atrás y nos acostamos ahí en el, en el piso a, a mirar con el celular, De pronto el helicóptero no está bien. si sí, yo nada más veo policías ahí Está como que ya se llevan bala o que uy lo volteó y pucha que voltea le pegó pues la tienda no bien VIP chicos VIP VIP Es que no alcanzó a ver nada. Yo creo que deberían eh, darnos unos binoculares o algo. Oigan. Sí, para espiar. Si sí, de cosas nos pagan. ¿Cómo? De cosa nos pagan. Aunque bueno, hoy al menos hubo felicitaciones. <risa> pues sí, ¿no? la verdad, sí, de milagro nos pagan. <risa> hoy por lo menos hubo felicitaciones. Nadie se quejó de la ocasión Ajá, me sorprendí de eso con, con todo lo que No, y felicitando al capitán Uy, ¿cómo? Cosas que nunca pasan El, el capitán tanto que ha trabajado ¿Cómo? Yo me quedé como que ¿What? Dije, ¿Pero cuando lo he visto hacer algo? <risa> Uy, te voy a decir, <ríe> uy, cómo le sacó la pistola de una. Ay, yo sí soy tontito, a lo bien. Hey, qué tal, amigo Vélez, ¿qué andas. Bueno, okay, que bienvenido Mandamos. Psst. No, ¿qué clase de investigación estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos entonces? Uy, llegó un poli nuevo. Pues tan bonito, tan chistoso el chico, ¿no? Eh, pone ahí y me quita la visual que estuviese tan bueno es ese condón de ahí? Uy, sexy Uy, cosita Dale esos chocolates Ya, déjeme, le hago zoom a los chocolates Dios mío ¿Qué? Se le ¿Qué? cae todo lo que se mueve Uy, no Porque estará llegando tantos policías para allá, ¿no? <risa> no, pues sí Dos más <risa> Aunque chicos, seamos honestos Desde hace un tiempo, desde que empezamos La policía se ha puesto más las pilas Hay pendientes que se consola la policía y lo tienen de reemparonado una tienda, ¿listo? ¿Por si ganan? De... Eh, sí, ya estamos en la tienda tienda ah, listo eh, dejen que, el, que la policía entre y si algo pues, si ganan, pues ustedes entran y toman todo, ¿listo? Pues, L Vale, pues Cheles, ¿qué opinan? Si buscamos techos, ¿dónde subirnos? No, no se puede, porque eso indica que hacemos parte del coso ese no, ya estamos pero pero estamos preparados, no simplemente vamos a, a a tomar fotos y eso es No, tienen que estar un poquito más alejados, no porque ah, no los pueden encontrar con el crop. Vale, vale. User left your channel. Uy, buena, caiga, caiga, papi, caiga. Ah, ya tiene la huelis, pues. Hágale, mijo. Caiga y pásela bien. ¿Es que dicen ganamos los polis o okay? qué? Ay, que a esa gente se le va, uff, hondo como no gane. Sí, porque llevarse un policía así no es fácil. Son mínimos, son 20 me han agachado meses. O no me han agachado? Cañas. Y. ¿Sí? Me desirá en el suelo, o no me desirá en el suelo. Obviamente sí. Uy, dale sí. esas pompas. Vamos. Sí, sí. Dale esas pompas, uish. Dale esas pompas, uish. Cosita. ¿Cómo? Ay, ese man si sí es chistosito, vea. El de escala el como. Como. Ay, como de pueblo. Véala ya, te ya ¿Se gana o no se gana? Cañas, máximo. Y ¿Sí dime. El símbolo de la pared, ¿qué te. ¿Qué te emite? Eh. No sé de qué me hablas. El símbolo de la pared de aquí al lado. A mis. ¿Cuál símbolo? Oh, oh no. Oh no. <risa> que nos banean, que nos banean. Uy, yo no lo había visto. Ustedes se imaginan la mezcla de eso. Con eso. Uy, apa. ¿Con qué? No, no, no, no. Ah, bueno, de eso. Con eso. ¿Ustedes se imaginan? Uy, qué delicia. Qué delicia. ¿Quién fuese salchicha para estar metido en ese pan? Dios mío. Ay, lo dije aquí, qué pena. Ay, ay, ya salió un man. ¿Qué ¿Qué le pasó? No, y esos que hacen ahí montados en la moto, bájense. Tienen que después los cogen a bala. Eso, quítense de ahí de la mitad Que después los cogen a bala y ay, ay ay Uy, que me dice Popis aquí sentado, digo, acostado Ay, qué asco Dios mío, Máximo Ay, qué pena Uy, yo le estoy al baño Y así, ah, así es la inteligencia, china que la inteligencia traiga al menos pero yo te veo ahí parado cómo no nada. qué me dijo cómo normal <risa> pasó una moto viste viste si ¿Sí era no, policía no, no. no es una moto es un carro uy como con la moto ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando, chicos? Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. No, no, tengo miedo. <ríe> como ¿Una selfie? Uy, no, ya decía yo, ¿el delincuente es de, del nacional o qué? Pero, ¿salió un, un secuestrado? Ah, no, sí, parece que sí. Pues si el del nacional es delincuente, ¿no? ¿O cómo es el asunto? Si lo llamamos, va, va, va cojan a ese man y, y pregúntenle que quién es. Vaya, vaya, vaya, vaya, que yo tengo aquí la filma. Marijo, se tiene ahí con la camioneta, es que yo estoy al otro lado. Uy, Marica salió, oh, Ojo, pendiente. ¿Voy por el man o no voy por el man? No, no, no. O no. oh, bueno, tú quédate con el dos. man. No, no, no. Tú con el man. Cañitas pendiente ahí en la camioneta. Uy, no, hay persecución, loco. Vámonos. Va en la camioneta, va usted en la camioneta, ahorita pasa por nosotros. ¿Qué, qué hago con él? ¿Qué hago con él? Pregúntale, que, que alcanzó a ver y todo. Interrógalo. Y ese me no estaba haciendo postulación para policía ¿Eh? Igualito Bien igualito Oye, tú estás en servicio, te salen en los 20 Es policía Ah, ya viste, él es policía, Yo cómo no se nada. llama? No tatuajes, no nada al La puerca está en la posición. No, es que tu fallo de mente, entonces prácticamente no estaba ¿Cómo ah. se llama? ¿Cómo se llama? Yo que vas a ver cómo me llama, señor Hey Alex, ¿qué tal amigo? ¿Cómo ara, vas? Mama, Bienvenido. Te salen los 20. Que se armen los negativo. pinches. ¿Qué negativo? Me pipo. ¿A usted sí le salen? No, yo no estoy en servicio. Por eso, no sale. Cata. ¿Qué pasó? Ah. Le sale 20. Negativo, no, no hay ningún 20 en el pues vamos a ciegas. No la han cogido hacia, hacia arriba, por toda la principal. No es que tampoco. No, no, es que vaya. coger para allá. Encontrarnos. Uh -huh. No. No, pues nada, perdimos el tiempo ahí. Disparos. ¿Dónde? En la parte de los... de los botes. Por allá por donde íbamos. ¿Y esas personas? Mira. Eso ya fue de la ciudad, ¿no? Ahora aparecen, sí, aparecen por acá. ¿Dónde? O sea, por ahí mismo, por ahí mismo, pero hacia la derecha. No, más disparos en No, pero esa gente como que mantiene disparando por allá en el, en el bote. Todas las alertas son de ahí Pues no me puedo meter para allá ¿Por qué? Me dan bala. Entra por, por atrás ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Pones peor que yo, dios mío Ah, sí ¿Sí? vehículo y baje. Sí, ay Dios mío. <risa> Oye, Camilo cae, cae, cae. Porque siempre hay alertas por acá de disparo. No, papi, aquí no hay nada. Hay un 20. ¿Dónde? No, pero está por allá, por mecánicos. Uy, no. Lejísimos. ¿Y si investigamos por donde huyeron los disparos ahorita? ¿Vieron algo, compañeros? No, nada. Negativo. Pero no saludo. Negativo. Man, llegaron hasta acá y huyeron. Yo vi una alerta de disparos por 50 a 14. Ok, ok Muchas gracias, compañero Dale Me Coge por ahí, va a ver Si, si vemos algo Uy, ¿cómo? <ríe> Ay, no, F, hay que tanquear Oigan, ya viene el Maca Uy, yo casi ya casi cierro GoPro. ¿Cómo? Usted o sea, le dio. Un rato. Usted le dio la clave del de radio. Él la tiene, la tiene. Que la estaba pidiendo. Eh, alerta de drogas. Voy, voy, voy, voy, voy. Está lejísimos. No, Alex, ni mucho, compa. La puerca está no, amigas, la que posible. nos falta gasolina. Sí, te lo digo. Hey, Yankee, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido. Bienvenidísimo. Que te la pases. Heavy. Heavy, heavy no, Pues nada, F, tanqueamos y cogemos para allá Está muy lejos Uy, sí, F, está muy lejísimo Cata, entonces ya te vas para decirle a este man que venga con la camioneta nueva o qué No, pues, o sea, no me voy todavía, voy a cerrar GoPro y... Y te quedas, ok. Venga, espere, pase Pierrette. un momento ahí al pie Cáchelo. ¿Viste algo o qué? Pusieron un. un entorno. Uy, ¿qué decía? No lo alcancé a ver. Ambo, ah, vealo de nuevo. Shh, papi, eso no se puede así. Uy. se van en ese por allá. ¿Alguien puede verlos o no? No, esos manes se volaron, llegaron hasta allá y... y no mandaron 20. No mandaron entornos Pues acuérdate que como no estamos en servicio, o sea, yo entré, pero no mandaron eh, ubicación de por dónde iban, entonces... Ah, pero eso, eh, fue persecución. Sí, sí, fue persecución. Sí. Ah, bueno, pero el, sí. el oficial está bien. No tenemos información de eso. Dímelo. Vale, vale, vale. Oye, Parce, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué andas? Bien. Eh, parce, acabo de llegar. Tengo para. Que no puedo jagar. para trabajar. Ok, ya. No sé bien. si me pueden recoger. Sí, está en la estación. Max. No sí, no afirma. Para, para el estómago. De. ¿Cómo, cómo, mi capitán? No tiene nada para el estómago. Si está en el estómago. Uy, no. Nada, nadita, nada nada. O oh, más bien, exactamente qué necesita. No, pues poder, ya sabe. Hacer dos. Hacer popis eh, No, nada. Estoy caminando su... Pues, qué pena, qué pena, pena. pena. Ya le caigo no, a la estación. Eh, Parce, una pregunta. Eh, ¿Pero toca entrar en servicio o están en civil así relajado? No, oh, no, entendí. Eh, que te digo, eh, igual métete de servicio que necesitamos ver lo del GPS y eso. Soy en servicio. Ah, pues. Ah, ¿no? Hágale, ya le paso. Tácheme la estación si estaba mal ¿eh? No puedo porque alguien marcó el muelle. Ay, ah, ese bom. Bom bom bom bom. No puede sin que le marquen, no jodas Cierto, yo no sé cómo nos ha ubicado ya. Uy. Qué pena. escúsenme, discúlpenme. Ah, está de paso, ok. Dale, amigo. Sabe que aquí bienvenido, compa. Oye, no saques camioneta no saques camioneta aquí vamos a sí breves. listo pues a ver. a ver a ver la última llamada Oye, ustedes tienen están armados obvio papi dice pues